Bienvenidos al canal de YouTube de WI. Vamos a hablar sobre mitos en el TEA con la Fundación Potencialízate. Es un trastorno que es reciente, que pues antes no existía. Falso, es un mito falso. Eh, digamos que el trastorno del espectro autista existe hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Lo que pasa es que solo ahora se están haciendo los estudios necesarios. Inclusive hay muchos adultos que no tienen diagnóstico y se están dando apenas cuenta ahorita dentro de su vida adulta que tienen trastorno del espectro autista eh, porque no entendían las manifestaciones que tenían de pequeños, pero eh, se está hablando de que es algo que se tiene conocimiento como en el año 1800, algo, 1900, algo, no recuerdo bien la fecha en este momento, eh, pero ha existido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que solo ahora se está dando a conocer como espectro y por eso hay tantos adultos están haciendo eh, diagnosticar apenas en el trastorno del espectro autista no se cura es no verdadero se no se cura no se... todos los niños que son muy inquietos tienen trastorno del espectro autista eh. Alzo. hay que intentar contener o parar el movimiento repetitivo cuando aparece no se debería de parar el movimiento repetitivo porque aquí hay algo muy importante y entra una palabra que me encanta, que es la autorregulación. Normalmente esos movimientos estereotipados o ese movimiento en el aleteo es una manera de ellos también expresarse. Entonces, ¿por qué quitárselo si es una manera que ellos necesitan para mantenerse en un ambiente determinado? Y si no está generando... Eh, complicaciones en el ambiente, pues nosotros no tendríamos por qué quitárselo. Pasan muchos hogares que hay eh, movimientos repetitivos que realmente pueden generar un poco de distorsión. Eh, y ahí tendríamos que revisar qué estrategia implementar para que el niño pueda tener el movimiento eh, dentro del aula, pero sabemos que es algo natural en él y no tendríamos por qué pensar en, en eliminarlo, simplemente acompañarlo. Los movimientos repetitivos, aunque son un rasgo característico de la conducta en el autismo y pueden ser autorregulatorios o compensatorios, deben ser acompañados y buscar su disminución cuando restringen las posibilidades de participación, limitan el desarrollo de las actividades o ponen en riesgo la integridad física propia y de otros. El trastorno del espectro autista y la discapacidad intelectual están relacionadas. Están relacionadas, podría ser pero no en todos los casos. Eh, podríamos decir que hay personas que tienen eh, una cosa y no tienen la otra, no tienen que estar unidas, ¿cierto? pero puede ser parte una de una de la otra, no necesariamente porque la persona tenga autismo. La discapacidad intelectual y el autismo pueden presentarse de manera conjunta en un individuo. Pero no siempre una persona en el espectro autista tendrá discapacidad intelectual, ni la persona con discapacidad intelectual tendrá que estar en el espectro del autismo. El trastorno del espectro autista se produce por el consumo de ciertos alimentos adictivos y colorantes. Falso. El trastorno del espectro autista no se produce por el consumo de ningún alimento, ni ninguna droga, ni ningún tipo de, de, de alcohol, ni colorantes, ni aditivos. Al ser una condición del neurodesarrollo, pues no es considerado que sea porque tú naces y consumiste cierto aditivo y ya tienes el trastorno del espectro autista, tú naces con esta condición. Hay que tener mucho cuidado porque ahora muchas personas están promocionando y hablando de dietas que mejoran el trastorno del espectro autista. Hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas personas quieren hacer ver como si el autismo se pudiera curar con cierto tipo de alimentos o eliminando y privando a los chicos de cierto tipo de alimentos. La alimentación en el autismo es un tema de gran interés, no porque a través de ella se explique la causa ni se dé una cura, sino por los múltiples problemas de integración sensorial que acompañan el trastorno del espectro autista, lo que hace importante la intervención y participación de nutricionistas y nutriólogos, así como de terapeutas ocupacionales que acompañen este proceso. Es importante recordar que las restricciones alimentarias derivadas de alteraciones sensoriales requieren de intervención, ya que la alimentación es fundamental para nuestro desarrollo cerebral. Las personas con el trastorno del espectro autista no pueden ni ir a estudiar ni ir a trabajar. Súper falso, falso, falso, totalmente falso. Eh, es más están perdiendo una gran oportunidad las empresas, los colegios de tener esta población dentro de sus contextos porque tienen demasiadas cosas para aportarnos eh, hemos tenido pues la el orgullo, yo digo que es el orgullo de trabajar con ellos y, y de verdad tienen tantas cosas que nos pueden enseñar dentro de los contextos ellos son muy ordenados, ellos siguen las normas, siguen las reglas, lo único que sí o sí necesitaríamos es que ellos cuenten con los ajustes eh, necesarios eh, ajustes a nivel de organización y de espacio, ajustes a nivel comunicativo utilizando los pictogramas ajustes a nivel sensorial es, es pensar que el ambiente sea amigable con él, si yo tengo una persona dentro de mi contexto laboral que tiene autismo eh, y tiene sensibilidad auditiva, pues yo pienso en cómo puedo generar que el ambiente no tenga tanto ruido o simplemente revisar si él puede estar en un lugar aislado donde no tenga que tener eh, tanto ruido y estímulo, ¿sí? Eh, conocemos ya empresas que tienen esta, esta opción de tener un espacio amigable con ellos eh, y no lo estamos rechazando, simplemente le estamos haciendo su, la vida amena y le estamos validando su condición sin, sin pasarnos por, por delante de él. El autismo es una condición del neurodesarrollo que tiene un origen biológico por lo que no se asocia a condiciones ambientales o factores relacionados como la alimentación, la exposición a sustancias tóxicas o la ingesta de alcohol durante la gestación. Los mencionados anteriormente son factores de riesgo importantes para otras condiciones del desarrollo. ¿Qué otros mitos conoces? Cuéntanos en los comentarios.